amigos de Interesante. Bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes brillantes que están cambiando el mundo a través de la tecnología están aquí con nosotros. Yo me llamo Osvaldo Torres y el día de hoy estoy muy contento, la verdad es un honor, poder recibir a Jessica Tavares. Es la COO and co-founder de ASISTE. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de este espacio. Me encanta poder conversar de ASISTE y bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. ¡Qué maravilla! Oye, yo estuve viendo pues, todas tus redes sociales y tratando de escuchar tus últimas entrevistas y de leer los últimos artículos. Y déjame contarle un poco a la gente acerca, primero de, de tu persona y luego de tu compañía. Emprendedora colombiana, cofundadora y directora de operaciones de Asiste. Es el software que permite a las personas centralizar toda su operación logística, conectando proveedores, colaboradores y clientes. Jessica fue reconocida con el premio Wim Power Cities, edición Colombia, que destaca a las mujeres que generan emprendimiento. De alto impacto. Felicidades. Y de eso lo vamos a platicar más adelante. Y en cuestión de asiste, pues también estuve buscando muchas descripciones, pero esta fue la que más me gustó. Uberizamos los procesos logísticos de tu compañía. Conectamos tu empresa con proveedores, eh, colaboradores y clientes. Es la ruta más automática para el seguimiento en tiempo real. ¿Estoy describiendo bien tu compañía? Estás describiendo muy bien. <risa> cuéntame, cuéntame un poquito. Eh, bueno, empecemos con, con temas de cuánto tienen trabajando juntos, hace, hace cuánto se lanzaron a emprender este, y, y dónde están parados en este momento, Jessica. Bueno, pues te cuento, asisten hace, hace aproximadamente cuatro años, cinco años ya, creo que vamos a cumplir, eh, Caramba, comienza, comienza toda la idea y la idea surge. Eh, nosotros estamos muy involucrados en lo que era una asistencia, de hecho trabajábamos eh, allí. Eh, yo trabajaba en, el, en un call center de una empresa pre prestadora de servicios de asistencia oh. para el sector asegurador eh, y mi socio en ese momento pues nos conocimos de la universidad y él venía de un emprendimiento en tecnología, pero no le estaba yendo para nada bien. Entonces, en la universidad yo le dije, no, pues ven, si quieres trabajas acá. Eh, donde yo trabajo como conductor elegido, un conductor elegido en Colombia es ese servicio que prestan las aseguradoras para las personas que ingieren licor, toman licor y quieren mm. que les manejen su carro. Entonces, es, muy, es un servicio oh. muy común claro. en Colombia. Y bueno, resultó, pues, eh, y te cuento, pues, ya que me metí por ahí, eh, que eh, él comenzó, pues, a trabajar en nuestra empresa, pues, en esta empresa y fue ahí donde vimos una oportunidad muy interesante de tecnificar un proceso que era totalmente manual, era todo por llamadas, era todo por papel, era máximo en Excel, y bueno, dijimos, este es un momento importante, pues, o es una oportunidad importante de tecnificar y de meter tecnología a un proceso logístico tan, pues, tan, tan complejo, porque eh, iba con las aseguradoras, con los proveedores, y es ahí donde, donde nace ASISTE. ASISTE nace muy enfocado en asistencias del sector asegurador, pero a medida que va pasando el tiempo, va migrando a muchos otros tipos de servicio y descubrimos todo un mercado de posibilidades donde puede servir la plataforma y donde está la necesidad muy puntual. Entonces ahí fue donde nace y estamos en este momento tocando nichos de muchos tipos de asistencia con, con ASISTE. Interesante. Pero a ver, explícame algo entonces. De, casi desde el momento uno empiezas a generar ganancias para el negocio de tal forma que puedes eh, asegurarles a, a algunos colaboradores eh, su sueldo o, o tienes una inversión. O sea, ¿cómo realmente empiezas este crecimiento y, y a atraer talento? Porque atraer talento es súper complicado muchas veces, ¿no? Es muy complicado. Fue un proceso muy lindo porque fue un proceso que empezó de la nada. Nosotros apenas, de hecho, empezamos con procesos de inversión. Este año, ¿qué pasó? Fue la primera mm -hmm. vez que recibimos inversión. Este año, de hecho, a, a inicios. Eh, pero todo el crecimiento así este fue orgánico. Eh, nosotros inmediatamente tuvimos un mínimo producto, lo empezamos a comercializar y ahí fue donde empezó todo este camino de enseñanza, del emprendimiento, donde hubo al principio muchos no... Eh, los sueldos, no, realmente no teníamos sueldo, éramos los funders dándolo todo eh, con 100% de tiempo, o sea, de verdad fueron épocas de mucho aprendizaje, pero fue también de entender realmente por dónde iba. Entonces, eh, al tenernos dedicados, al tenernos también como con esta necesidad de, bueno, no tenemos un plan B, este va a ser el, el plan A y no hay otro camino que coger, eso nos llevó a que el crecimiento fuera más acelerado, a vender el producto, eh, a enfrentarnos a lo que era vender algo que en su momento ni siquiera servía, pero encontrar las oportunidades, entonces es ahí donde uno se da cuenta como, pues o, o me di cuenta como emprendedora que si uno no se rinde y si uno es capaz de afrontar todos estos no, eh, eventualmente va a llegar un sí y cuando llega un sí, pues bueno, llega otro y va llegando y el modelo se va acomodando y uno va entendiendo eh, y nosotros empezamos realmente, todo fue capital de trabajo, nosotros no empezamos con grandes sumas de dinero, empezamos a entender muy bien ¿Qué era lo que se necesitaba? Y bueno, si había una necesidad, pues eventualmente alguien nos compró. Y ese primer cliente, me acuerdo, fue o sea, una suma, obviamente, ridícula, <risa> pero celebramos, nos tomamos fotos con el primer, con el primer eh, claro. ingreso. Que llegó, y fue un momento de muy, muy valioso, fueron los momentos más valiosos, de hecho, para el crecimiento de asistencia. ¡Qué maravilla! Fíjate que hay una frase que a mí me encanta, que es este tema de progress, eh, no perfection. O sea, este tema de progresa y, y no buscas la perfección, porque estamos a veces muy clavados, ¿no? Y, y en todas partes. Yo también... Esta es mi startup y a veces me, me, me malviajo, como decimos acá en México, y hasta que no esté muy perfecto. Pero platícame también de estos pequeños eh, empujones, de estos pequeños trayectos que vas avanzando y, y para que no se te caiga. Una, el, el ánimo. Este, y otra, el negocio. Y te cuento esto porque seguro tú conoces las estadísticas. Las startups truenan a los 12, 13 meses o menos, se anda acabando la cosa. Entonces, ¿cómo aplicaste esto de progresar, no perfección? Y empújale, ¿no? Eh, fue, creo que fue un proceso personal muy, muy grande. Eh, porque había que, y todavía, claro que pues en cada fase los retos son diferentes, pero en esta fase inicial era como un deseo tan grande de que esto saliera, era como sentir no tener un plan B en la vida y era como dedicarle todo a que saliera. Entonces fue un reto personal muy grande porque, aunque fue muy empírico, eso también hizo que hubieran más errores de lo que se podría pues, eh, hacer con más conocimiento, obviamente. Eh, pero fue un proceso personal muy lindo, de mucho crecimiento, de mucho estudio, sobre todo ya no era un estudio tan general, sino un estudio de yo necesito aprender cómo hacer esto y más que todo lo hacíamos nosotros, entonces aprendimos muchas cosas del negocio eh, puntualmente. Eh, entonces para mí es un tema de resistencia, de entender qué es lo que uno realmente quiere. La gente empieza, yo he visto que todo el tiempo veo gente que, que emprende, empieza, siento que incluso lo más fácil es empezar y crear una empresa y empezarla, pero sostenerla es donde ahí sí se mide el aceite de los verdaderos emprendedores y de la idea en general. Yo creo que todo el mundo tiene ideas y las ideas al final son ideas y todos los tenemos, pero sostenerlo, que genere un ingreso, que crezca, eso me parece el reto más, más complicado y es el primer filtro de hecho de, de las startups, o sea, el, el sostenimiento y el crecimiento. Entonces eh, creo que es un tema personal importante, crecimiento personal. Fíjate que yo leía tu descripción, muy interesante, por cierto, ¿no? decía pues quién eres, ¿sabes? Y todo esto. Y había unas palabritas que me llamaban la atención, como esa terquedad y perseverancia. Entonces, yo tratando de entender cómo se mide, ¿sabes? Esta terquedad, porque ahí hay, hay que estar, hay que estar. Cuéntame, ¿sabes? Eh, eh, ¿Con cuántos clientes que te dijeron que no pasaste antes del que sí? ¿Cuántos correos mandaste? O sea, ¿cómo es esa terquedad? de estar sobre tu, tu gol, tu objetivo y, y no y no y no cansarte hasta que se dé o saber que si no se está dando algo, tienes que moverle, ¿no? A lo mejor algo hacia adentro no está correcto. Entonces, ¿cómo medías esa terquedad de no de no cansarte, ¿no? Yo Creo que es como un matiz de mi personalidad que me hace ser un poco terca con las cosas, y eso lo aprendí a potencializar muy bien, porque al principio me causaba muchos problemas, muchos problemas y, y también frustraciones que quizás no eran tan necesarias, porque al final uno también tiene que aprender a ser flexible en lo que no y no enamorarse tanto de la idea. Yo creo que uno comete mucho el error de enamorarse de la idea creyendo que pues si es que no funciona es que algún momento y no se da la oportunidad de no es que hay que cambiar cosas entonces yo creo que el, el o, o las aprendizajes que he tenido en este tema de emprendimiento ha sido ser un poquito más flexible sin perder la terquedad de lo que quiero lograr ahora lo que quiero lograr está claro el camino no lo tengo claro no lo tengo de hecho por qué tener claro uno lo va construyendo y permitir ser flexible eh, con las cosas que no funcionan entonces siento que los no es la forma perfecta de que a uno lo vayan llevando por el sí o por el camino del sí, porque uno dice: Bueno, esto no funcionó, entonces puede ser que no sea el tipo de empresa. Al inicio todo era un no, o sea, era una cosa impresionante. De, de, pues, esto es, pues yo que estoy haciendo acá, porque todo era no, era llorar e, y de frustrarme mucho. Eh, y en el equipo, pero como les digo, o sea, por, Eventualmente va a llegar un sí, siempre y cuando uno sea flexible y se mueva, porque entonces era listo, entonces no estoy vendiendo bien, ah es que falta un brochure, es que falta que yo les muestre cómo es la plataforma, y es experimentar tanto que pues al final las cosas de alguna forma funcionan, pero hay que tener una altísima tolerancia a la frustración, yo creo que eso lo diría a cualquier emprendedor, porque es Ajá. encontrar un camino que uno ni sabe dónde va realmente, pues así uno diga, sí, yo tengo claro para dónde, va". yo creo que uno ni sabe para dónde va, pero no y sabe claro. qué va, entonces bueno pues. eh, me hablabas de este año una ronda de inversión la cosa para que las startups crezcan exponenciales un equipa un equipazo estamos hablando de tu equipazo rondas de inversión y tecnología no hay otra cuéntame primero la inversión qué onda cuánto, cuánto cuánta en qué ronda cuánto qué vas a hacer dónde lo vas a implementar? Sí, nosotros, eh, el, cuando llegó la pandemia, para nosotros, al igual que para toda la humanidad, eh, fue un proceso de sacudida grande, ¿cierto? Nos, nos reestructuró de formas eh, que no pensábamos, de hecho, veníamos en un camino, por decirlo así, muy cómodo, creciendo orgánicamente, eh, y bueno, estaba bien, pues teníamos un crecimiento, pero para la naturaleza nuestro negocio fue en la pandemia que dijimos, no, esta no es la forma, o este no es el crecimiento debido, hay un camino diferente para así entonces dijimos... Tomamos la decisión de irnos por primera vez en este mundo de las inversiones. Nosotros entramos en una, una serie presid eh, y fue la primera vez que nos abrimos a contar la idea y a mostrarle al mundo lo que estamos haciendo y a buscar otro apoyo. Entonces, para nosotros eh, fue muy importante. El dinero, por supuesto, es muy importante, pero como ya veníamos trabajando tanto, sin, al principio sin dinero, entonces ya teníamos un, un pensamiento de que era importante, pero lo más importante era quién iba a entrar como al equipo, eh, de una manera estratégica, entonces no, nuestra decisión de inversión fue basarnos en la persona, la persona que fuera a entrar, entonces comenzamos todos estos procesos, comenzamos un proceso de aceleración con Rockstar, eh, que es una aceleradora, pues una de las mejores aceleradoras de Latinoamérica, empezamos con ellos el proceso de aceleración y ahí se nos abre todo un abanico de este mundo de, de, de inversión que desconocíamos, eh, se nos reorganizamos la empresa, o sea, fue mágico y Empezamos, conocimos a nuestro primer inversionista, que es el grupo de Vertical Partners, eh, que son eh, los inversionistas de Leonisa. Y para nosotros entró como un grupo, eh, pues como un aliado muy estratégico, porque estaban, tenían, tienen una de las logísticas más lindas o más pues, literal perfectas que yo he conocido. En todos estos años de experiencia y en Antioquia, en Colombia, eh, hacen parte del grupo empresariado más, pues, más top que nosotros conocemos. Entonces fue... Genial hacer el match, eh, comenzamos todo este proceso de inversión. Este año para SISTE sobre todo ha sido un año de mucha reestructuración en cuanto a producto. Entonces, bueno, yo creo que lo que se viene con estas bases que pusimos este año va a ser muy, muy bueno. Eh, la relación que nosotros, pues, y más de nuestra inexperiencia también, porque nunca la habíamos tenido, eh, claro. se consolidó bajo una relación muy linda y fue de mucha confianza. De hecho, cuando tuvimos la primera, eh, pues, conversación con, pues, de acercamiento y todo. Se quería hacer una inversión, o sea, en pro de un objetivo en común. No era tan, no, no querían ellos, por su parte, y nos explicaron que fuera tan exigente en cuanto venga yo, ese es mi dinero, cuánto me va a dar de utilidad. O sea, no, era un crecimiento en conjunto y eso se sintió desde el principio y por eso quedamos tan contentos, eh, porque teníamos como la visión clara. Entonces, nosotros sí nos reunimos eh, mínimo trimestralmente, pues hacemos una reunión. Pues como más formal, pero estamos hablando todo el tiempo, todo el tiempo estamos hablando. La idea que nosotros queríamos era no solamente dinero, sino relaciones que nos explicaran, eh, o sea, eh, se, que fueran una guía teniendo en cuenta la experiencia que tenían. Entonces es una relación muy constante, hablamos casi todas las semanas por el grupo, ellos nos preguntan, pues nos preguntan, nosotros preguntamos y es una construcción de otro tipo de relación eh, muy, muy, muy productiva y muy buena para Asiste. Eso sí que me ha tenido muy contenta este año. Qué maravilla. Fíjate, ahorita me decías lo que cuando recién entras a Rockstar, mencionaste, ¿no? Eh, pues te empiezas a, a mover ya ahora sí dentro del ecosistema, a expandir tu networking y, de, y dijiste algo, a, a mostrar la compañía, ¿no? Entonces, yo no sé si es una cuestión cultural, porque a mí también me ha pasado como mexicano. Pues de que empiezo a mostrar mi compañía, que yo también tengo ahorita un socio capitalista y que al principio pues vas con pies de plomo, como decimos, con mucho cuidadito. Porque hemos escuchado tantas historias en tantas industrias y, y, y, y, y siento a veces que uno como emprendedor, cuando va comenzando, tienes una, una visión como de, de, de la tierra, del terreno. Y, pero los bicis o las aceleradoras la tienen como desde arriba, desde un helicóptero, o sea, súper amplia. Y dices, híjole, que no me vea la cara, que no me vea la cara, de verdad que quiero hacerlo bien, de verdad. Entonces cuéntame un poco cuáles fueron esos indicadores que te dijeron, esto va en serio, esto es ganar, ganar, no me están, o sea, nadie se quiere aprovechar de más. Por, por, y, y te voy a poner otro ejemplo. Una primera vez que había trabajado en una startup, recuerdo que un VC nos daba, no sé, un chequecito chiquitito y quería como el 60% de la compañía, entonces dices tú, o sea, no, ¿cómo te voy a dar? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuáles fueron esos... Eh, eh, momentitos que dijiste esto va muy real esto vale mucho la pena venga me aviento tuvimos muchas reuniones con muchos inversionistas de hecho y hay algo inicial que hay una frase que es un clic pues puede ser un cliché pero es real y es que la energía no miente hay veces que uno se sentaba en la reunión y una vez uno sabía que no y, y esas banderas rojas eran eh, no sé a mi parecer, obviamente, las inversiones son para generar una utilidad. Un inversionista ingresa su dinero porque va a generar una utilidad, al igual que uno está trabajando porque está trabajando también por un patrimonio y por una utilidad. Pero cuando el foco es tanto el dinero, para mí indica que puede haber un cierto problema después, o quizás no es lo que nosotros buscábamos eh, porque al final esto se convierte en una relación de largo plazo donde todos vamos a ir trabajando por obviamente algo mucho más cierto o sea porque la empresa llegue a lo que debe ser por una idea hay también tantos sueños de por medio obviamente uno no puede ser solamente soñador pero hay, hay, hay el, el anhelo de querer construir algo que sea realmente disruptivo que ayude que cambie que impacte a muchas personas entonces, cuando se, se va tan enfocado por el tema del dinero, eh, o sea, que no hay como una, una conexión para una visión, para un trabajo en común, para mí eran señales de que de pronto no iba a ser un buen trabajo, que iba a ser muy estresante. Y también por la experiencia de otros amigos que han tenido la misma experiencia, que se vuelve al final tener, para, o se volvió para ellos una tortura tener inversionistas, claro. eh, un estrés constante, eh, un miedo incluso porque esto no siempre va bien, entonces el inversionista tiene que, ten, pues hay que escoger un inversionista que tenga en cuenta que esto es un proceso y que es, al final es una startup y está en crecimiento y es un riesgo también. Eh, me daba la impresión que algunos creían que no, pues se les iba como la idea de que no era un riesgo, y no, esto es un riesgo que al final todos vamos a asumir, pero todos vamos a trabajar pues por esto. Entonces fue de las cosas que más me gustó cuando nos reunimos con nuestros inversionistas, eh, tenían claro este concepto y que era un crecimiento en común, pues todos íbamos a aportar a que esto funcionara. Claro, muchas gracias eh, por esa honestidad, eh, porque me queda mucho más claro. Por supuesto, y todos los que venimos haciendo esto mismo, bueno, le entramos de otra manera con, con estos aprendizajes. Eh, vámonos, venga. Equipo, eh, cuéntame un poco cuántos son, en dónde están distribuidos y si ahora mismo ubicas puntualmente una posición que te haga una... Que dices, ya, ya quiero tener a alguien ahí por algo. Cuéntame un poco de tu equipo. Mira, en Asiste en este momento somos 12 personas. Nosotros oh. siempre hemos sido un equipo pequeño, pero es un equipo muy... Muy bien aprovechado, por así decirlo, o sea, con, con, o sea, lo que nosotros tenemos lo llevamos al máximo en cuanto pues, a aprovechamiento en el equipo. Entonces, nosotros somos un equipo pequeño, hemos estado acostumbrados a ser equipo pequeño, eh, pero de, pues, de un rendimiento muy bueno. Entonces, eh, nosotros tenemos el área de tecnología, obviamente nuestro foco ha sido de hecho nuestra, con la inversión lo que queríamos hacer era potencializar nuestro equipo de tecnología. Okay, eh, nosotros okay. en uno, y ahorita que hablabas incluso de, de obstáculos... Eh, uno de nuestros retos más grandes ha sido todo el tema tecnológico eh, y lo fue este año. Entonces este año decidimos contratar equipo, contratar equipo muy, muy teso en temas de rutas óptimas, eh, inteligencia eh, de data. Eh, este es el paso que sigue para Sisto. O sea, listo, ya en este momento la gente ingresa su información en la plataforma, pero ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer relevante esa información para los clientes? Y eso es en lo que en este momento estamos trabajando. Entonces, nuestro equipo de tecnología es eh, pues nuestra prioridad. Nuestro equipo de marketing también, eh, con un líder de marketing que era soñado. Si era un cargo soñado, era él y llegó. Eh, y bueno, felices, construyendo todo. Este, este año ha sido un año de mucha construcción. Ha sido un año como un poco más ralentizado, pero de construcción de bases muy sólidas que nosotros no teníamos antes. Y eso ha sido muy, muy chévere. Fíjate que cuando ya empiezas precisamente a tener estas figuras dentro de tu equipo y, y que se están comprometiendo, eh, para que no haya crisis muy fuertes, tienes que tener una cultura, ¿sabes? Y lo sabes perfecto, ¿no? Porque, porque tampoco puedes tener a la gente nomás por dinero, nomás por... No es cierto. Me pongo la playera, me pongo la camiseta, decimos en México, cuéntame, ¿cuáles son más bien o cómo son los esfuerzos por... Tener una cultura bien compacta, bien unida para ustedes como asiste. Nosotros ya somos una empresa 100% remota y eso trajo la pandemia a otro reto más, que era, bueno, cómo trabajamos si no estamos en una oficina. Y eso nos hizo entender que uno de, de los matices que queríamos implantar en nuestra cultura era la libertad, pero una libertad con responsabilidad y que cada persona que trabajara en así se pudiera sentirse libre, nosotros no somos para nada como exigentes, o marcando tarjeta, como dicen en Colombia, entre hasta ahora, salía hasta ahora, nosotros no cogimos esa cultura, pero sí una cultura enfocada al propósito muy grande, o al resultado como tal, o, a, o pues a lo que fuéramos a hacer, al objetivo, y eso nos, nos ha enseñado a mi socio y a mí, eh, a trabajar con libertad, con la libertad de que cada persona tiene, nosotros como emprendedores o como founders, lo que hacemos es dar, la posibilidad de dar los recursos, de dar una plataforma para que esto sea de crecimiento para todos los que trabajamos acá. Y yo siempre les digo en el equipo y cuando entramos en entrevistas y eso, que lo que yo quisiera es que esta sea eh, la muestra o, o, o el caso de éxito más grande en la carrera profesional de todos los que estamos aquí. Y que nosotros como empresa lo que vamos a hacer es dar todo lo que podemos, recursos, dinero, para que las ideas se puedan llevar a cabo. Y eso ha hecho que la gente de verdad sienta una, como pues como una alegría, un propósito más allá de lo que puede ser un dinero, eh, entonces eso, eso ha sido ge genial, o sea, he visto cambios en lo que respecta a la gente, o sea, personas que están trabajando en Asiste y me escriben un fin de semana, belleza, se me ocurrió esto, y como con esa energía, como si fueran dueños y parte, y yo digo, esto es, pues estamos haciendo algo bien, porque alguien que esté en su descanso pensando en cómo hacer esto es porque, bueno, es un buen indicador. Vámonos al tercer a la tercera pata del banco, ¿no? Ya hablamos de, del capital, ya hablamos del equipo. Ahora tenemos que hablar de la tecnología. Cuéntame un poquito de la tecnología, en, en, en con qué están trabajando. Ahora que son una compañía totalmente remota, te, te pongo el ejemplo mi caso. Uh, obviamente nos comunicamos muchísimo por Slack. Llevamos el management en Notion, en uh, Monday. Uh, no sé, todas las que puedas, las conectas y haces el híbrido y, órale, al que le funcione por donde le funcione, ¿no? Porque hay algunos que se comunican distinto. Cuéntame un poco las tecnologías que implementan en Asiste para que todo funcione y la que llega de cara al, al cliente final, ¿no? Eh, nosotros como herramienta principal de comunicación, sí, también eh, estamos eh, con Slack, pues haciendo como toda esa, esa transición, con Figma ha sido una herramienta genial que nos ha ayudado a... A tener eh, todo el proyecto a la visibilidad de todos y bueno todos como sabiendo para dónde vamos eh, esa esa esa estructuración o esa sinergia o como ese conocimiento de lo que pasa en la empresa nosotros lo aprendimos a través del error todos llegamos a un momento en el que estamos muy desarticulados muy cada área está como en un momento no había una articulación entonces eso fue algo que aprendimos eh, también como a, a estructurarnos o a, a articularnos un poco más. Y Figma fue la herramienta que nos ayudó a eso. Entonces, en Figma tenemos los proyectos, lo que estamos haciendo, hay tecnología sabe que está, qué requerimientos hay de, de marketing y así. Entonces, eh, estamos trabajando mucho en esa articulación, que ha sido súper importante. Eh, y bueno, con respecto pues, a la parte interna, ya con respecto a los clientes también, eh, lo que hemos tratado de hacer en Asiste es que todo sea un poco más automático eh, sí. hacerle honor a ser una empresa de tecnología, eh, pues antes éramos una empresa, somos una empresa de tecnología, pero éramos un poquito más tradicionales en esos canales de comunicación, entonces ya optamos eh, este año ha sido de, de automatizar lo más que podamos, automatizarlo desde que conseguimos un cliente, un lead eh, hasta todo, todo ese embudo que tiene que pasar, hasta que llega soporte automatizarlo con videos, automatizarlo con los canales de, de, pues, de manuales, de tutoriales eh, ha sido un proceso proceso chévere, que también nos permite tener más escalabilidad, que también era el objetivo. Totalmente. Ahora sí. mismo, ¿cuántos eh, clientes soporta eh, el, la herramienta, el software? ¿Cuántos, cuántos al mismo tiempo? ¿Cuántos, o sea, cómo se... Sí. Nosotros en Asiste, nuestro KPI principal, eh, KPI principal es, es servicios registrados, o sea, un servicio que se registra sí. en Asiste, te voy a explicar, es, por ejemplo, nosotros tenemos empresas de grúas, por ejemplo. Ajá. Entonces, ajá. Y para nosotros un servicio es un servicio de grúa que se registra en Asiste y se le hace toda su traza. Okay. Eh, nosotros en este momento en Asiste tenemos ya más de 120 mil servicios mensuales vendidos en la plataforma. Wow. Eh, que comienzan pues a, eh, están muchos en proceso de implementación, de capacitación, pero ese es nuestro capeín principal. O sea, nosotros medimos semanalmente los servicios que se registran. Eh, servicios diarios, servicios, bueno, ese es nuestro, nuestro foco en este momento, servicios registrados. Oye, qué increíble, qué, qué buena noticia, qué, qué padre. Eh, al final, bueno, en esto que estamos tú y yo, todo es a 10x. Todo el mundo quiere las 10x, así ah. exponencial, goles súper grandes. Entonces, ¿cuál es tu gol súper grande, no? Ahorita tienes 120 mil, pero ¿qué onda? ¿Quieres el millón o el millón y medio? O sea, ¿a qué le andas tirando ya con estas 12 personas que tienes, con esta, con esta inversión que también ya tienes? ¿a, a, ¿A dónde va tu gol más grande, no? Eh, en este momento, en Asiste, nuestro foco es producto. Lo que se viene con la nueva actualización de Asiste va a ser algo que lo pensamos a nivel global. Eh, y este sí. año fue que empezamos a dejar de pensar tanto en, ser, en regional, en nacional, en Colombia. Sí. Y, con la y con lo nuevo que se viene pensamos ya en el mundo. Entonces se viene una plataforma con una actualización que nos cambia el modelo de negocio de, de cierta forma. Eh, lo cual va a ser muy interesante en muchos idiomas, o sea, like, queremos que ya no sea tan dependiente de nuestro proceso acá interno, porque en ese momento llega un cliente y todavía lo recibimos pues como con todo el, eh, con todo el ritual y <risa> habla con alguien y, y es muy, y es muy, todavía muy, muy tú a tú, y queremos no. que sea un poco más escalable y eso va a hacer que llegue a muchas otras partes, partes que ni imaginamos, servicios que ni imaginamos, vamos a estar, queremos estandarizar una industria y eso va a hacer que pues ya teniendo una visión global haya un crecimiento pues, también. Sí, eh, yo soy muy enamorada de los procesos eh, okay. y, y, y no le tengo miedo y en el equipo creo que es también algo que da la cultura, no tenemos miedo a los procesos y también cuando uno va a construir algo que va a ser para toda la vida, eh, entonces nosotros nos tomamos el tiempo de construir cosas sólidas que puedan perdurar Realiza. en el tiempo, ¿cierto? Y eso es algo que eh, yo creo que... El mismo ecosistema o la misma mentalidad de, de, de este tema de emprendimiento no, no ayuda porque se, se entiende como que tienen que ser todos crecimientos de una rápido y si no se crece entonces algo que está mal. Y es algo que yo he aprendido que el proceso es tan importante como cualquier otra cosa. Eh, en este momento nosotros este año de hecho lo tomamos como la decisión y con toda la paciencia del mundo de meterla al producto. Incluso paramos negociaciones, eh, relente, relen, relentizamos un poco en la comercialización en pro de algo mucho más grande. Entonces, en nuestro plan de crecimiento va una escalabilidad que no hemos vivido antes, eh, entender otros mercados o asistencias o empresas de este tipo que están en el mundo. Si hemos investigado, nos hemos dado cuenta que la necesidad está puntual, pero no sabemos realmente cómo se comportaría con este tipo de tecnología. Entonces, el plan de crecimiento nuestro va muy enfocado a expandir la empresa a, a que se sienta un poco más SAS, o sea que mi competencia es del mundo, no solamente en Colombia, es, al final es una empresa de tecnología, y estar viendo la plataforma descargada y gente comprando eh, y teniendo accesos en cualquier parte del mundo, es un gran plan de crecimiento, y ver a dónde, a dónde puede llegar y también cómo se vende eso a nivel mundial, porque obviamente es diferente vender a Colombia, pero tú te das para otra parte y obviamente no tiene nada que ver. Entonces, eh, todavía tenemos muchas cosas pendientes en Colombia, pero nuestro plan de crecimiento va enfocado ya al mundo, ser una empresa SAS, competir con... Eh, referentes importantes eh, y, y bueno utilizar también la red eh, o la comunidad de empresas que hay en Asiste eh, al final lo importante yo creo que esas startups es la red, cuando hay red hay algo potencial y Asiste tiene esa característica que es Tener empresas en su red muy potenciales. Entonces, nuestro, claro. nuestro plan de crecimiento también va, bueno, venga, ¿qué vamos a hacer con todas estas empresas? ¿Qué se puede hacer a través de tecnología y cómo vamos a brindarle a cualquier persona el servicio de estas empresas? Por ahí va nuestro claro. plan de crecimiento. Me siento bien identificado, fíjate, porque este tema de sin pausa pero sin prisa me encanta. O sea, no, no me voy a parar, no, pero no llevo prisa, no me estoy sacando el aire. Porque estoy construyendo algo más grande, lo, lo aplicamos muchísimo lo que hacemos y, y te lo agradezco, claro. ¿no? Sí, pero eso es difícil <risa> de entender y yo creo que la gente, la gente se mete incluso en esto creyendo que va a tener un resultado así y ahí es donde yo creo que es el primer filtro, porque eso yo no sé. Y si sucede, porque obviamente sucede, pero bueno, sosténgalo también, sostenga el crecimiento, es esto un pero, rollo. Y me, y me da para otra cosa, ¿no? Obviamente has volteado a ver a la competencia o a los top de lo que tú haces en las industrias, quién lo está haciendo bien en... Estados Unidos, aquí mismo Latinoamérica, en Europa, en Asia, seguro los, los has visto. Pero cuéntame algo, la ventaja injusta que dicen en el Silicon Valley, ¿no? Ese activo o habilidad que nadie más tiene y te hace diferente o difícil de alcanzar y de copiar, ¿cuál es esa ventaja injusta? Yo creo que una de las ventajas o, pues, de las cosas que incluso a mí me gustan más de es la capacidad de conformar redes. Eh, o una comunidad tan fácil, o sea, te explico, en Asiste entran empresas de todo tipo, nosotros tenemos empresas que te, eh, son de grúas, de conductores, de, de, de transporte de carga, de vendedores, de empleadas domésticas, o sea, es un infinito mundo de asistencias y logística que está enfocada en ese tipo de logística y hemos logrado conformar una red de empresas que pueden conectarse entre sí, o sea, las empresas de nuestra red han hecho negocios entre sí, han hecho negocios con otros, unas empresas traen otras, entonces vemos que se crea una red muy importante, y a medida que va creciendo la empresa, esa red se va convirtiendo en una de nuestras ventajas más grandes. Eh, sí. Entonces, eh, siento que consolidar esa red no solamente es una prioridad en este momento, sino que lo hace una ventaja competitiva de muchas empresas que ya tienen toda su operación tan centrada en Asiste, que no se salen. Yo, yo siempre digo, aquí la primer bandera va a ser cuando llegue una competencia y, digamos, se fue el cliente para otra plataforma porque, porque ya. Y eso hasta ahora ha sido un porcentaje mínimo o vuelven después con el tiempo. Entonces, digo, bueno, algo está, estamos haciendo bien, conectando la red, no solamente de, de nuestras empresas, sino una red propia. Eh, eso se, hace, se me hace muy valioso de asistir. Tienes un, también bueno una particularidad. Y, y, y se, la planteaba, o se lo planteaba a muchos invitados a este podcast. No han llegado tantas mujeres a estas industrias, a estos temas. No han llegado tantas mujeres. Estuve cinco años en Silicon Valley y, y no vi tampoco tantas mujeres. No solo es un tema de la región, es un tema del mundo en general. Y, y eso se tiene que acabar. Eso se tiene que romper porque el equilibrio y, y, y que las cosas puedan ser mejores en el futuro realmente requiere de... De, de, de todos, ¿no? No de ambos, de todos. Cuéntame un poco cómo, cómo es el compromiso o, o si te sientes comprometida de alguna manera responsa, responsable, también un poco de jalar a, a que más mujeres empiecen a entrar a todos estos temas de emprendimiento, de founder, de VC. ¿Hay, ¿Hay algo en ti que, que te mueva por ese lado? Sí. Eh, sobre todo en la industria en la que yo me muevo, que es de tecnología en logística. Ahí sí, o sea, eh, ha sido como una experiencia como mujer. Eh, importante y también me ha hecho retar y, y bueno y desenvolverme en esto porque no veo mujeres eh, en eso tanto, cuando me encuentro una soy la más feliz y siento como esa sinergia porque son como los retos que uno comparte a enfrentarse a algo que es predominantemente hombres pero yo en mi experiencia realmente eh, ha sido una experiencia muy linda Entre, tuve un aprendizaje muy grande con ser mujer en esta industria y es que al principio yo me sentía como era también mi primer emprendimiento de tanto desconocimiento, bueno tanta incertidumbre yo sentía que tenía que igualar como a conocimientos o, o a, lo que, a la lógica de un hombre. Entonces yo me sentía muy frustrada. y en, Llegué a un momento que dije, no, no, no, un momento, esto no funciona aquí así. Yo tengo es que aportar lo que yo doy como mujer y en lo que yo tengo que hacer. Entonces cuando yo hice como ese clic en mí, ahí fue donde todo, todo cambió y empecé a hacer los aportes que me correspondían hacer a mí o lo que yo quería hacer. Y eso engrandeció todo lo que tenía que ver. Y cuando lo hablo, lo hablo con amigas emprendedoras, eh, uh -huh. en ecosistema, que estoy muy involucrada en el ecosistema de emprendimiento de Colombia con respecto a mujeres, en los grupos. Eh, digo, digo lo mismo, o sea, no tenemos que igualarnos a nada, tenemos que es, aportar lo que nosotros tenemos que aportar, que nadie más lo va a aportar, sino nosotros. Entonces, Ahora, eh, ha sido genial. Te lo agradezco, Pa. Ahora mismo, eh, eh, digo que estás en Colombia, que estás ya todo en estos networking, en estas aceleradoras con tus bicis y todo. En algún rato... Se hacía como muy importante que la startup que fuera a crecer volteara a ver Estados Unidos, volteara a ver Silicon Valley, volteara a ver Austin, Texas, volteara a ver Boston, New York, LA. Incluso por ahí hay una escena también. ¿Tienes alguna inquietud por entrar a estos ecosistemas de, de, de, de innovación o, o, o no te quita el sueño? O, o, o sea, Miami incluso ahorita está súper caliente. ¿Cuál es tú? relación y tu entendimiento de estos lugares? Eh, es una curiosidad grande y he tenido compañeros que, que han dado el paso, incluso conversándolo, porque yo no lo he dado, entonces hablo como de lo que, de lo que he podido escuchar hablar con las personas que sí, y es que incluso muchísimo más fácil, ya por ejemplo en temas de inversión, es mucho más fácil que en Colombia. O sea, no hay, los inversionistas no son tan tradicionales, aquí el, todavía es muy tradicional o no está tan experimentado el inversionista en Colombia, por ejemplo, y lo hablaba con ellos. En Estados Unidos hay como un sentimiento de, bueno, venga, yo le apuesto, yo le creo, empecemos y son, es mucho más flexible por ese lado, según pues eh, me han contado. Sí, me genera toda la curiosidad del mundo. Me encanta. Siento que, pues, o sea, es como el foco de lo que nos movemos nosotros en el día a día y, y para allá iremos en algún momento. O sea, a mí me parece, me parece lo máximo poder potencializarse y aprender de lo que está pasando. Y bueno, no lo hace de lejos, pero ya estarlo viviendo, obviamente, es otro otro cuento diferente. Además que todos mis amigos que eh, han como participado de este ecosistema llegan súper enamorados y bueno, me enamoran a mí más. Entonces sí, es es una meta. Interesante, claro, digo, está White Combinator que también todo el mundo le andamos. Claro. Ustedes salieron en Forbes, cierto? Tuvieron por ahí un nombre, una mención en Forbes. Sí. nosotros salimos como aparecimos en las 100 startups, eh, pues más innovadoras de Colombia. No Oye, en esa lista ha salido Rappi, han salido puros top, bien, bien sí, fuertes. Sí, ¿No? sí, genial. Debe de ser bastante emocionante, por supuesto. vamos a la recta final. Dos cositas nada más me quedan. Una, eh, de alguna manera tienes que relajarte, volver a, a, a, a lo principal, a lo fundamental que te decía hace un rato. Porque debe de haber mucha presión, debe de haber muchos pendientes, debe de haber muchas cosas que hacer. ¿Qué haces en esa reinvención? ¿Cómo te reinventas o cómo sueltas todo y, y vuelves cargada de, de buena vibra? Eh, yo eso lo aprendí a los golpes, eh, a la importancia de desconectarse completamente eso para mí no era fácil al inicio, entonces mi, mi vida transcurría entre semana trabajando día y noche el fin de semana como que sin poderme sacar esto de la cabeza y eso era súper contraproducente y llegué a un punto en el que de cierta forma estaba perdiendo como el propósito eh, entendí la importancia de desconectarme completamente, entonces cuando tomo la decisión de hacerlo día, pues algunos días, un fin de semana, lo hago totalmente, o sea, me desconecto y eso ha hecho que para mí sea como como volver con más con más frescura me parece súper importante entonces eh, hago eso así sea que me vaya a acostar a ver series que vaya a leer lo que vayas a, o a no hacer nada pero me desconecto de asiste y eso lo eso ha hecho que las cosas funcionen mejor pero ya de las cosas que me gustan hacer o okay, que mis hábitos diarios tiene que ser sí o sí meditación un momento para empezar sí. el día conectando con con lo que uno va a hacer, uno a veces se deja ir en el día a día y se va perdiendo la vida y entre tanto trabajo, tantos pendientes, como que es trabajando uno, porque sí, eh, entonces para mí sí se volvió un hábito principal en mi día a día, meditar, leer, lo, lo básico, pues, pero, pero hay que hacerlo. <risa> pero hay que hacerlo, exacto, y hacerlo bien, totalmente de acuerdo, claro. Ahora. Cuando, cuando eres founder hay como muchas distracciones a veces, me parece a mí. Y, y quiero meterme en un par de distracciones a ver si te han pasado y cómo puedes lidiar con eso, cómo las has hecho a un lado. Por ejemplo, una distracción. Estás visitando a tanta gente, que tienes como clientes a HDI Seguros no y a otros más, bien grandes. Y estas empresas a veces como te van a hacer las cosas muy bien y que sus equipos nomás no dan con bola, porque ustedes son 12 y ellos son miles, te quieren comprar. Y te avientan con una oferta, ¿qué onda? Vente para acá, te adquiero. Te... Véngase para acá. Y no los culpo. Cuéntame un poco. Eh, sí, He tenido, hemos tenido clientes que nos han hecho ofertas de compra, sobre todo los clientes más grandes, donde ya comienzan a trabajar con ASIS y ASIS se vuelve un, una herramienta muy importante para la operación. Entonces les asusta de pronto que, pues, no, no tener como un control de, o tercerizar algo tan importante como una operación logística de este tipo. Entonces hemos tenido ofertas. Nosotros todas las hemos declinado porque sentimos que al irnos con un cliente, pues asistes es un, un negocio de volumen, de servicios, entonces al irnos con un cliente es cerrar mucho el mercado y nosotros tenemos clientes que son competencia y utilizan la misma herramienta, entonces ahí wow. hemos tenido que aprender eh, muchísimas cosas también, o sea, eh, y bueno, pues al final, entonces siempre hemos tomado la decisión de no hacerlo porque sentimos que nos cierra mucho las puertas, eso por un lado, pero sí hemos tenido ofertas. Muy bien. Cerramos con lo siguiente. Háblame del futuro de tu compañía. Ya se acabó este año, ¿eh? ya, ya se fue. Háblame del 22. A veces uno, cuando tiene una compañía como esta y como todo es muy cambiante, es difícil ver el futuro. O sea, ves a tres meses, ves a poquito, a veces no puedes ver demasiado. Pero de las cosas que sí estás viendo para el 22, platícame. Mira, el foco de Asiste para el 2022 va a ser un nuevo producto. O sea, ya es de lo único que hemos hecho este año. Va a okay. ser una actualización que cambia nuestro modelo de negocios en mucho sentido. Deja de ser, o se convierte totalmente en automático para que cualquier persona, cualquier empresa, en cualquier parte del mundo la pueda usar. Ese es el futuro y bueno, hay que esperar qué, qué tal nos va con esto, porque realmente es algo nuevo para nosotros, pero el foco es producto, un análisis de data mucho más eh, detallado para las empresas, para toma de decisiones, no tanto información descriptiva, de yo tener un proceso logístico en una plataforma, sino, venga, cómo esa información se vuelve relevante para mi negocio en estos momentos del servicio. Eh, todo lo que tiene que ver con análisis, con big data, con análisis de la información, con este producto pues, que queremos que sea más escalable, es el futuro de Asisto, en este 2022 increíble. Jessica, pues eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu, tu honestidad, tu transparencia, tu claridad, tus conocimientos. Eh, felicidades para ti, para tu equipo. De verdad que están construyendo algo grande y permíteme buscarte más adelante ¿no? y seguir platicando claro. contigo. Claro, a ti me encantó conocerte. Muchísimas gracias. Estos espacios son muy chéveres, una entrevista genial. Me encanta conversar Muchísimas. así. Muchísimas gracias. Pues ahí, ahí estamos, queridos amigos. De interesante. Les agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy con Jessica Tavares. Nos vemos. Hasta la próxima.